Thank you. peligroso es morir en vida, vivir como vegetal humano, como ser que no siente, ni se inmuta, ni reacciona ante el amor. y energía es existir de verdad vivir como un ser totalmente humano como un ser que siente el latir del cosmos entre los dedos aquella hora es idóneo para la vida ser que trasciende igual que el sendero invisible se hace visible el entorno adecuado el momento apropiado acciones Nunca más pensar, no enredarse con pensamientos perfectos Arráncate la cabeza, pensar es un largo proceso mecánico, sentir es algo Decidete y lanza a sentir la vida, vivir con amor a flor de piel como ciudadano cósmico que sabe lo sublime de la verdad de libertad. Teorema y el ave fénix de la vida, vivir la fórmula que abre puertas y ventanas, como el oráculo del alma que anuncia el mundo saludable. Círculo y espiral que nace a la vida, vivir la Segundo nacimiento como vegetal que abandona la tercera dimensión. El entorno adecuado, el momento apropiado, Acciones hermosas, nunca más pensar No enredarse con pensamientos perfectos Arrancate la cabeza Pensar es un largo proceso mecánico Sentir es algo orgánico tercera dimensión y vibra en quinta para ser Dios.